Agua. ¿El escritor de aquí? Gracias. ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Un zombie ahogado? ¿Es un zombie normal? ¿Es un zombie que ha mutado? Y, y, y me está diciendo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que quieres decir? No, Joaco, que has aprobado el examen. ¡Oh, hombre, amiguito mío. Le doy con una patata Increíble. Me he equivocado. De herramienta, ¿vale? Me he equivocado de herramienta No quería darle una patata Que conste que, que conste Es de lógica, ¿no? No vas a pegarle con una patata al creeper Eso que no tengas herramientas Y tengas la única opción Era pegarle con una patata Pero bueno Ya sea qué cueva quería yo ir Esta no era, ¿eh? Pero bueno Ya que estamos Luego vamos a la otra, ¿vale? Sí, bueno Guay, guay Eso está bien, Joaco Así me gusta Patata asesina, sí, sí. <ríe> Tal cual, ¿eh? Tal cual... Casi eso. ¡Eh! ¡Eh! Oh, ¡Maldición! <ríe> mía! ¿Me vais a dejar picar tranquila? Gracias. ¡Uy, uh, hay hierro, perfecto! Vale, ahora a a iremos a por, a por la patata, iba a decir, ¿sabes? A por el hierro ese. Si es que los bichos me dejan picarlo en algún momento. Si es que me dejan. Espérate. La pregunta es cómo subo yo hasta allá arriba. Espérate. Mm. Puedo usar, ¿no? ¿No está bien. A uh, La primera. Uh -huh. eh, espérate que primero encuentre la salida y seguimos hablando, ¿vale? Primero. Deja... <risa> primero déjame salir de aquí. ¡No corro. Me he quedado atrapada en la cueva. Tengo miedo. <risa> ¿Vale? esta zona no era la que yo decía Pero bueno, voy a ir por aquí Como que sepa dónde voy En realidad no, pero bueno Ay, Por aquí no es Por aquí está claro que no es <risa> Por aquí está claro que no es ah, ah, Perfecto Ah, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ¡Zombi! Aquí uy uy uy ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? Aquí, el zombie Estoy por aquí Pssst. A tomadito no. Ahí con pelea Ven aquí con pelea Vete por ahí hombre Ven Aquí a molestar el zombie Vamos a por las cueva Vamos a las cuevas que yo quería ir Porque no era esta, eh Por aquí no era ¿Por dónde era? Me he perdido ¡Socorro! He perdido. No, por aquí, no, no, esto no es Esto no es Esto no es ¿Por aquí? Intuyo que es por aquí, no lo sé No lo sé Intuyo que sí, ¿vale? Vamos a intuir Que sí, dirás, ¿por qué hay tantos bloques de césped? tiras por, por todos lados Culpas de los Ender Las culpas del Enderman Señor Esqueleto ¡Oh! No, no, no Ay, Dios la puntería. Más pésima tengo. ¿Vale? ¡Date quieto, esqueleto! ¡Oh, oh, oh, oh! Perfecto. Perfecto. Y ahora voy a intentar llegar hasta ahí. Sin morir. Puede ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Experiencia, experiencia. Experiencia, chicos. La experiencia. La experiencia. ¡La experiencia! Muy bien, sí, sí, sí. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. De momento. De momento. A ver lo que duro. ¿Esto es hierro? Perfecto, perfecto. Hierro, hierro. Hierro. Vale. Claro, ya había escuchado normalmente sobre la menos 54 por ahí, ¿sabes? Pero la menos 50. De uno por uno. ¿Y cómo se hace eso? Creo que ya sé cómo dices la capa 50. Creo que sé cómo dices, eh. Tú dices en plan así, poniendo una trampilla, ¿no? Y metiéndome por debajo. Puede ser ese truco, me suena de, de haberlo visto en algún lado. ¿Dónde? No sé, pero me suena un montón. Es ese truco, ¿verdad? Porque este otro no me sale. Vale, ok. Para mm. grabar bueno, no, va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno, lo podemos intentar. Lo puedo intentar. Vale. Primero voy a intentar sobrevivir por aquí, ¿vale? <ríe> Eso es lo primero. Eso es lo primero. Uno, uno, uno. Trate que me voy. Ay Dios, qué mala soy. Me lo paso bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí, ahí. Perfecto. No me cae la va, ¿verdad? No me cae la va, no me cae la va. No me cae la va. Y eso está bien. Está guay. Perfecto. Tranquilidad, tranquilidad. Quiero cundar el pánico, ¿vale? Que no con el pánico. Vamos a conseguirlo. Capa. 50, vale. Capa 50 50 Intuyo que pasó A ver eh, por aquí Uy Vale 47 46 45 No, perdón, al revés <ríe> No sé contar o ¿eh? qué Desde la 15 para abajo Mientras Abajo mejor, vale O sea, en esta como ha dicho Sopimiso, ¿verdad? Vale, pues voy a intentar hacerlo de esa forma, ¿vale? Vamos a intentarlo. A ver. Eh... Eso sí, me ha dicho, cuidado con la lava. Gracias por decírmelo. Vale, ok. Vale, pues aquí que hay grava, voy a hacerlo en aquella dirección. Va. En esta dirección. A ver qué encuentro. En la misma, ¿no? En la misma capa. Vale. Vale. Pues entonces, aquí uno, ¿vale? Aquí un túnel ¿No puedo ir más rápido? No puedo ir más rápido, ¡perfecto! Voy a ir para allá, ahora para el otro lado Voy a hacer túneles Como si fuera la entrada de los túneles, ¿sabes? Yo me entiendo ¡Ah, qué bonito! Lo método Vale, vale Lo que sí he encontrado es esto Ojo, ojo, piojo. ¡Ojo, piojo! ¿Y la trampilla? Espera, espera, espera, espera. Yo tenía otra. ¿Tenía otra trampilla? <risa> ¡Tenía otra trampilla! ¡He hecho dos! ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Tenía dos trampillas. Espérate, a lo mejor me la he dejado allí y no me he enterado. A mí me suena de que sí. Espérate. Estoy tardando un siglo en llegar hasta allí, pero voy a intentar llegar hasta allí. Ay. ¿El qué, el qué, el qué? No me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. ¿Qué ha pasado? Contadme ver qué hay aquí. ¿Qué ha ocurrido? Con mi gatito jugando. ¡Ay, <ríe> oh, ¡Qué mono! El gatito. Están monos. De verdad. Ay, los gatitos, los gatitos. <ríe> los gatitos. Eh. Sopiviso, puedes comentar, eh. Ya lo sabes, que no pasa nada, no hay ningún problema. Puedes ir explicando cositas. Entonces tú, Joaco, tienes eh, un perro y un gato. ¿No? Porque ayer eh, me dijiste que... Bueno, lo del perro. Entonces tienes un perro y un gato. Joaco. ¿Y tú, eh, su qué tienes? Cuéntame. ¿Tienes mascota? Yo creo que la mayoría de los que me seguís tenéis gato, eh. Es que... ¡Oh! ¡Dios! Sí que tienes, eh. Sí que tienes, madre mía. Dos perros y seis gatos. ¡Oles! Yo también tengo un gatito. ¡Ay, Dios mío! Estamos amando de los gatos, eh. Se nota. Se nota mucho se nota mucho un montón de compañías se les quiere un montón eh se les quiere un montón sí <risa> a ver encontrar algo interesante por favor por favor y ya tienes tiempo para eh, para ocuparte de todo porque son seis gatos dos perros, eh no pasará, no pasa absolutamente nada ¿por qué hablo así? no lo sé o sea, día que fuerte no veo nada no veo ninguna no veo ningún diamante por aquí por aquí uy, no, eso no es un diamante cosas brillantes esas son cosas brillantes Uh, uh, uh, uh. Perfecto, Torchas Torchitas Pece potente. qué que pece potente? ¿Cómo que pece potente? potente? No entiendo. Eh, a ver, esto, esto, esto. Por cierto, estos, el rail detector. Este raíl, ¿para qué sirve, chicos? Contadme, este. ¿Para qué sirve exactamente? ¡Ay, no! ¡Tapo! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no, no, no! ¡Come, come, come! ¡Come! ¡Come la manzana dorada! ¡Puta, mira, es verdad! ¡Ya está, ya está, ya está! Aquí Ya está. Mira. Ah, muy bien. No se me va la vagoneta. ¿Para qué me va a servir? Eh, te ha el viento ya, hombre. Media hora. <ríe> Media hora el esqueleto para venir. Oh, oh, oh, que ahí hay otro. ¡Ostras, oh, Pedrin! que aquí hay otro! ¡Ole! ¡Los caracoles! Dios mío! ¡Esto ya está más complicado, chicos! Se nos está complicando la cosa. Y si no hago un parriba. ¡Ah! Ha ¡Ay! Casi eso. Casi eso. ¿Dónde está, ¿Dónde está. Ay. Menos mal que tengo la espada esta y la armadura. Que si no, no hubiera durado, eh. Esta toma viento ya, hombre. Media hora. Hombre, ya, con el esqueleto ese. <ríe> el esqueleto. La cueva esa. ¿Dónde está el búero? ¿Dónde está? ¿Lo he visto? SI VENGO DE AHÍ oh, Bueno, no te preocupes Opinizo Que se queda subido el directo durante 15 días Y además en YouTube tiene eh, resúmenes, ¿vale? Así que no te preocupes que luego si quieres lo puedes ver otra vez Directo Está entero Vaya bien, que vaya bien. Menos mal, menos mal que llevo la de diamante. Porque si no, chicos, no. No estaría aquí el muñeco, eh. Te lo aseguro, ¿eh? El muñeco diría, bye, bye. El muñeco diría, bueno, adiós. Ya he cumplido. Cosas que pasan, ¿no? De, de Minecraft, supongo. Cosas que pasen. pasan. Pasan qué cosas. Vamos a ver. Pan, pan, pan, pan. Me llevo los raíles. Me llevo los raíles. Que nunca se sabe. Para qué los puedes utilizar. 20 niveles. A ver lo que aguanto. A ver lo que duro. Estamos en tensión porque. Primero, que. Ya me he perdido. Bueno, podemos intentar volver. Segundo. Eh, tengo 20 niveles Y esos son bastantes Y tercero Pensaba que era el pico eh, Con el cubo de, de agua, ¿sabes? Pensaba que estaba picando con el cubo de agua Y tercero No se sabe Si podremos sobrevivir o no qué es? Son varias galerías, ¿eh? Hay un montón de galerías Estoy dando cuenta Aquí hay oro Vale, vaya vuelta más tonta. Acabo de hacer, pero me sirve. <risa> He hecho una vuelta muy tonta, pero me sirve. Hashtag me sirve, chicos. Hashtag me sirve. Vale, voy a poner una. Tenemos un poco la zona esta. Ya no se sabe lo que puede pasar. Más que nada, estar seguros. Aquí, ¿Lo coger? ¿Yo? no puedo cogerlo. Ah... ¿Qué tiro yo de aquí? Mm, mm, esto, vete por ahí. No lo quiero. Vete por ahí. No lo quiero, eso. Por lo tanto, el oro este de aquí, de aquí no lo he pillado. Este hago ah, el oro aquí, desde luego. Desde luego ya me vale. ¿Vale? ¿En serio? Madre mía, menuda armadura llevaba el zombie, tú. Menuda armadura. y protegía más que la mía. Y que yo llevo la de diamante, pero vamos. El zombie, el zombie, menudo zombie. Menudo zombie. A ver. Había un creeper por aquí, ya espero que no me explote. Explota, que explota, que explode. explota. Explota, explota mi corazón. Bueno, qué le vale. No explota. Uh, uh, un... No puedo vocalizar ya. Diamante. Un diamante. Uno. ¿Ves? Literalmente. Literalmente uno. Otro. Ah, pues, ah, pues, bueno, lo vamos conociendo. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Hashtag, me gusta. Hashtag me gusta, chicos. Hashtag me gusta. Increíble. Espectacular. Sensacional. Eh. Entonces. E llevo solo tres flechas. Increíble. Increíble, genial, fabuloso. Entonces, la vuelta a casa era, bueno, primero déjame que quiero seguir minando un poco más. Va. Lo que sí voy a hacer va a ser picar el el hierro. Eso es lo que voy a hacer, chicos. Pecar el hierro y picar lo que encontremos, ¿vale? O sea, vamos a seguir minando. Seguimos minando. A ver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 Con 7 Vamos avanzando <risa> Poco, pero voy avanzando Poco, pero voy avanzando ¿Te imaginas que esta es la cueva que está de, al lado de casa? Sería increíble Pero no creo que tenga tanta suerte, pero bueno a pensar como, como consiga el nivel 30, W, ¿vale? Cuando consiga 30 W En el chat Y o En los comentarios de YouTube Si estás viendo este de, de YouTube <ríe> Y si te gusta mi contenido Pues ya sabes lo que hacer, ¿no? Te suscribes y haces esas cositas Que comentas Dejas tu like y todas esas cositas Tengo que seguir haciendo un par arriba Porque si no, no podemos salir de aquí <ríe> Me siento atrapada en la cueva <ríe> Tengo miedo ¿Te Imaginas que aparezco debajo de casa justo Sería increíble Se me ha acabado el pico Y hago otro Y no ha pasado nada aquí, ¿vale? Aquí no pasó nada Me da que estoy al lado de casa No sé, no sé que me da que estoy al lado de casa Bueno, por fin encuentro carbón lo que llevo de mina No me he encontrado nada de carbón Bueno, sí Uno O sea, uno en uno me he ido Con diamante de uno, en uno Podrías poner En busca de la salida <risa> En busca de la salida No lo sé, no No, porque eso sería No sé cómo le voy a llamar al video. el vídeo El vídeo va a ser de mineo O sea, el de mina Todo lo que hemos hecho ahora Va a estar resumido el vídeo pero el vídeo que vais a tener va a ser el de aldeanos que lo ha elegido antes eh, eh, sopimiso que le he dicho a ver qué quieres aldeanos ya que estás tú aldeanos o o mina ¿qué es lo que vamos a hacer ahora y dice aldeanos mismo y dice pues vale pues muy bien pues hacemos aldeanos mismo y el de minas pues a lo mejor lo tendréis para mañana vale ya o sea, esto es lo que hemos hecho hoy ok a ver, que ya sabéis, eh, cuando voy a subir vídeo, aparte de que estáis al tanto en todo, en Discord, en el apartado de miniaturas, ya sabéis que os pongo la miniatura del vídeo eh, y un rato después os pongo el vídeo, eh, el enlace del vídeo en el canal de vídeos de YouTube. O por si lo sabéis. Me imagino que sí, pero, pero eso, ¿vale? En el canal de miniaturas os pongo la miniatura del vídeo Y luego más tarde No me lo creo No me lo creo, maldita antorcha Maldita antorcha, que me ha quitado el agua Perfecto Muy bien Me has quitado el agua, genial Como cómo subo? Va a pasar, va a pasar No pasa, a Ahí está. Es que luego da pánico. Uf, y el carbón me lo llevo. Vamos que si sí me lo llevo. Ahí está. Cuidadito. Cuidadito. Para pa, papá. Para papá. Para papá. Pa, pa, pa, pa, pa. Y dirás y ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora puede haber minado. Ya tocaba. Ya tocaba minar, ¿eh? Ya tocaba minar. Eh, pues yo creo que vamos a tradear un poquito con los aldeanos. Y luego a lo mejor nos vamos de, de exploración. <risa> si es que lo sabía. Si es que sabía que iba a aparecer al lado de casa. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Es como mi intuición no falla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo tengo poderes? Me ha dado este. Me ha soltado. Casco. No, no lo quiero. No quiero ese casco. No quiero esa birria.